contamos con una gran compañera que ha venido desde New York, Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Hablarnos de vecindarios, de cómo, podernos, de cómo podemos hacer amistades en nuestros barrios y tener vínculos y relaciones. Bienvenida, Pati. Adelante. Muchas gracias. Es, es, es, estoy tan contenta de estar aquí con todos vosotros. He disfrutado realmente los últimos días. Y cuantes estaban hablando de qué es lo que iban a llevarse a casa. En Lo que yo pensaba era el espíritu y la energía. Y el hecho de que todos vosotros y vosotras estáis viviendo la inclusión de verdad aquí. Para mí eso es algo que normalmente no veo eh, y, y, y realmente es una cosa que agradezco enormemente. Quiero dar eh, eh, agradecer a Plena Inclusión por, eh, por acogerme, por invitarme por crear este maravilloso espacio donde podamos estar juntos. Y quiero hablar un poco y siguiendo sobre lo que, con lo que dijo Simon ayer porque... Hacemos una especie de trabajo paralelo en distintas partes del mundo, incluso sin conocerlos. Ya empezamos en los años 90. Entonces quiero hablar un poco de eso. Y también quiero hacer un decir algo antes. Antes los. Los que vivimos en, en la ciudad, en cerca en Nueva York, y en los alrededores, hablamos, tendremos que hablar muy rápido, pero así que voy a intentarlo y voy a hacer to, todo lo que pueda para no ponérselo muy difícil a los intérpretes. Bien, yo creo que las historias son muy potentes y quiero compartir tres historias con con eh, todos los asistentes hoy en esta media hora que tengo. y Quiero compartir mi propia historia y la agencia para la que trabajo y luego la historia de dos de mis amigas a las que quiero mucho y que trabajan duramente para... Para crear las vidas, para eh, formar las vidas que quieren vivir. Así que voy a empezar un poco mm, con algunas cosas eh, sobre mí. Este año hago 40 años mm, trabajando en esto y empecé con 22 años de edad y... y y empecé a trabajar para una organización que ayudaba a las personas a, en el proceso de institucionalización, es decir, trasladarse a la comunidad. Y esta organización tenía el control y el poder. Y la gente tenía muy poco. Las, y, y vi que las personas vivían en unas casas bonitas en la comunidad, pero que no eran parte de la comunidad. Y es algo que no me pareció correcto. Y, y pasé 13 años eh, trabajando para cambiarlo y en enero de 1995, en un día muy frío, por la tarde noche, me enfrenté a una situación en la que una persona que me de la que, me, que a mí me importaba no podía vivir su vida como ella quería y la razón era porque yo trabajaba... Eh, desde una agencia yo dirigía la agencia en aquel momento y yo, y yo era la que tenía el control sobre su vida y empecé a hacer el trabajo porque yo creía que en, en igualdad de oportunidades en igualdad de derechos en justicia que todo el mundo pudiese parte de la comunidad y así es lo que quería pasar a eso quería dedicar más vida mi vida en eso quería trabajar en mi vida y en aquella tarde a lo que me tuve que enfrentar es que el trabajo que yo estaba haciendo y yo misma me había convertido en una barrera para la persona con discapacidad para la que estaba trabajaba para que pudiese vivir ella la vida que ella quería nosotros no es que no es que no la apoyásemos es que la barrera estábamos é, é, é, é, éramos un obstáculo en su camino y aquella noche me tomé un par de botellas de vino después de estar bastante enfadada y, y, y hablando de una, con, con alguien que estaba de visita del Reino Unido y estamos hablando de todo esto. Y estábamos hablando, estuvimos hablando de qué es lo que podemos hacer de una forma diferente que puede hacer que esto funcione para las personas. Y empezamos a pensar que quizá podíamos empezar una nueva organización de trabajo, una agencia que ayudase a las personas en... De, de forma que realmente les garantizase justicia, de, iguales derechos, iguales oportunidades. Y mientras más vino bebíamos, más mejor nos parecía la idea y para cuando terminamos la segunda botella de vino, pensamos que era la mejor idea que habíamos tenido en nuestras vidas. Y entonces empezamos a trabajar en una organización. La organización se llama Neighbors, Vecinos. Y decimos, vamos a empezar algo desde cero. Tenemos que pensar en lo que es realmente importante. Entonces pensamos, bueno, ¿cuáles son los valores en los que creemos? Y lo primero que, que, que nos dimos cuenta, que era una cosa en la que creíamos, es que no se trataba de proporcionar un servicio, era de trabajar para las personas, para ayudarles a que pudiesen tener una vida. Queríamos, teníamos que decir, bueno, ¿qué es importante en la vida? No solo para las personas para las que trabajamos, sino que es importante para todos nosotros en la vida. Y... Y concluimos tres cosas que creíamos que era importante. Lo primero que da un sentido satisfactorio a la vida son las personas, la gente, gente que te quieren y a las que quieres tu pareja, tu familia, tus mejores amigos, los conocidos, la gente que ves en la calle todos los días, con los que paras a saludarles. Y y son estas personas que están en tu vida, que, que tienes contigo, toda tu vida, que te dan, que, que, que te hacen poder tener una vida significativa. Y una de las cosas de las que me di cuenta después de 13 años ayudando a la gente a salir de las instituciones e instalarse en, les, en la comunidad, es que muchas gentes para las que trabajábamos se sentían solas, que no tienen nadie en su vida. Entonces, si queremos ayudar a la gente a tener una vida, una vida como las que nos gustaría tener a nosotras, era tener, era centrarnos en las relaciones. y cómo ayudar a las personas con las que trabajamos a encontrasen a gente en su vida, gente a la que ellos quisieran y, y que ellos les quisieran, y luego también personas que pudieran mm, vivir con ellos toda la vida y con la que tener una relación. La segunda cuestión que pensamos que era importante para nuestra propia satisfacción en la vida es... Eh, un lugar y cuando digo un lugar quiero decir un hogar y cuando comenzamos cuando iniciamos esta organización yo acababa de comprar mi, mi casa que era un apartamento pequeño y, y estaba encantada que porque era mío y, y yo podía decir que iba a vivir conmigo que en aquel momento no era nadie yo tenía control sobre mi casa y sobre todo lo que tenía que tener con mi vida y pensamos que, que queremos que la gente para la que trabajamos queremos que tengan esta sensación también y también pensamos que que un lugar es algo más que una casa, un hogar, es también donde encajas en tu comunidad, en tu vecindario, donde, donde se te acoge, donde apareces y la gente, cuando, donde vas y que la gente te echa de menos cuando no vas, donde puedes realizar una aportación, ayudar. Queríamos, queríamos que tuviésemos también un lugar en, la, en el vecindario, en la comunidad en la que elegían vivir. Y finalmente pensamos, la última cosa que pensamos que era muy importante para nosotras, y esto para mí es una fuerza impulsora muy importante, es el propósito. ¿Para qué me levanto por las mañanas? ¿Qué es para mí importante hacer con mi vida? ¿Cómo puede ser una aportación significativa que merezca la pena al mundo? ¿Cómo puedo suponer una diferencia? Y pensamos una, en crear una organización, una, una, una asociación que ayudase a la gente a, a, a alcanzar su propósito. Y, y pensamos que con estas tres cosas podríamos ayudar a las personas a tener una vida, a la gente. Y esto es lo que decidimos hacer. Así que creamos esta organización con muy poco dinero. Entre nosotras dos teníamos 250 dólares que es más o menos dos, son unos 250 euros aproximadamente. Y eso, eso era todo lo que teníamos, pero empezamos con eso y pensamos, bueno, ¿cómo? Bien, sabemos aquello en lo que creemos. ¿Cómo vamos a hacer que esta agencia, que esta asociación, haga esta, cumpla est, esta esta tarea o cumpla esta labor de la forma en la que queremos. Y bueno, se nos ocurrieron tres cosas que eran importantes. Bueno, de hecho, se nos ocurrieron muchísimas, pero solo tengo media hora, sí, yo solo voy a compartir tres. Una era que le queremos que la gente pudiese asumir el control, que la gente, que, que fuera la gente la que decidiera que, que, que, que si quería que trabajáramos para ellos, que. que, que, que que, que, que tuviesen el control sobre su dinero, que pudieran eh, coger su dinero y irse a otro sitio y queríamos tener el, el, el eh, que, que, que tuvieran el poder de estar con otra gente y no con nosotros, si queríamos. La segunda cuestión que queríamos era que mm, nosotros llamamos asistentes personales de donde yo vengo, queríamos que los asistentes personales realmente trabajasen para ellos. Queríamos organizarlo de tal forma que la persona era el jefe o la jefa. Y nosotros hacíamos nosotros nos encargamos a las cuestiones, de los papeles legales, pero que la persona para la que trabajamos era estuviera a cargo, fueron los jefes de esa persona, si querían que estuviera con ellos, si no, cuánto le pagaban, qué cosas querían que hiciera para ellos, si no, o sea, que era gente que pudiese controlar a, a los propios, a sus propios asistentes. Eh, vamos también de... de de autodirección. La gente no lo llamaba así en 1995. Pero la otra cuestión en la que pensamos es que esta autodirección debería ser para para todo el mundo, no solo para personas que son independientes o que pueden gestionar esto por sí solas, sino que todas y cada una de las personas independientemente del apoyo o de la asistencia que necesitan, tendrían que poder dirigir su propia vida. Y nuestra tarea como organización es que la gente eh, aprendiese cómo hacerlos y darle todo, eh, al, to, todo el apoyo o el poco apoyo que necesitasen para que pudiesen vivir sus propias vidas. Así que esos son los principios fundadores con los que comenzamos en 1995. Y... y creemos esto firmemente. Y el siguiente paso en el viaje fue cómo hacer que esto funcione para las personas. Entonces lo que quiero hacer es presentaros dos historias de personas a las que quiero, que conocí en los años 90 y que me invitaron a compartir su viaje eh, en, de cuando salieron de las instituciones y empezaron a vivir en la comunidad son historias que me, han que me han dado permiso para compartir y me gustaría compartirla con todos me encantan sus historias porque me encantan estas personas y creo que estas historias explican en mi opinión realmente demuestran eh, eh, de lo que estoy hablando aquí la persona que quiero presentaros es Tyrone Tyrone, en la forma que cuenta su historia, y le conocí, era de mi edad, le conocí alrededor de 1998, y en la forma en la que cuenta la historia es que vivía con su madre y sus dos hermanos hasta que tenía como unos 13 años de edad. Y después su madre, que ella, a la que llamaba, denominaba un espíritu libre, que quería seguir sus sueños, perseguir sus sueños, su sueño era mudarse, irse. Y entonces se marchó y dejó a Tyron y sus dos hermanos. Él acabó sin hogar, le separaron de sus hermanos y fue entonces como le ingresaron a la institución, cuando tenía 13 años de edad. Y conocí a Tyron porque él entró en contacto conmigo. Él había oído hablar del trabajo que estábamos haciendo y quería hablarme sobre ese trabajo. Entonces fui a visitarle en la institución en la que vivía y y tenía una visión brillantísima de su vida y de lo que quería que ocurriese luego. Y dejó muy claro lo que, me dejó muy claro lo que era importante. Él quería volver a, a, a la casa o a la ciudad en la que había vivido hasta que tenía 13 años de edad. Seguía conociendo a gente allí que llevaba un baño sin verlos y, ya vi, y no había hablado con ellos durante años, pero quería volver al sitio que él consideraba su hogar. Y quería comprarse su propia casa. Quería ser propietario de su casa. Y creo que... Que a eso le, le transmitía una sensación de seguridad, es decir, que si yo soy el propietario de mi casa nadie me puede hacer acabar en, la, en, en, en, en una institución o en la calle. Y él quería controlar su vida y conectar, volver a conectar con toda la gente que con él conocía antes de que le ingresase en la institución. Estamos hablando de, de esto, eran 25 años después. Entonces fuimos a esa ciudad y empezamos a buscar un lugar para que él pudiera vivir. Y empezamos en la calle, por, por, la, por la calle donde él vivía cuando tenía 13 años. Y encontramos un par de personas que a las que él había conocido 25 años antes. Una, una de esas personas tiene 90 años y se acordaba perfectamente de Tyrone Otra era, eh, eh, -tenía, era la dueña de, eh, era, era dueña de un apartamento en el mismo edificio donde él puso a comprarse una casa. Él, él, él, él compró una casa, le dio una hipoteca al 1% de interés y era el dueño de su, de su piso de dos dormitorios en este edificio, en su propio barrio. Y, y bueno, se, se, se, se mudó allí y cuando se mudó vivía con este, con, con este hombre que se llama Germán. Tyron le encontró mientras estaba moviendo, desplazándose por el barrio e intentando volver a contactar con personas y quien había en la calle donde él vivía. No, no, no. Y Germán se convirtió en su compañero de, de piso. Y él, Germán, le daba un cierto apoyo, pero también se hicieron muy buenos amigos. Y juntos Germán y Tyrone empezaron a explorar otras cosas que eran también importantes para Tyrone. Y una de estas cosas era poder volver a, a entrar en contacto con sus hermanos y encontró a su primer hermano que vivía en Texas, que, que, que no está nada lejos, de cerca de New Jersey, es un viaje en avión de cuatro de tres o cuatro horas, pero empezaron a hablar, empezaron a estar en contacto, el, el hermano se llama Dave, soy muy, soy muy mala para los nombres, pero Dave es el nombre de mi marido y, y, y, y, la, mujer de su, y la mujer de su hermano se llama Patty, que es igual que yo, así que los encuentros, entonces Dave y... Y, y para ti empezaron a viajar a Nueva Jersey para visitar a Irón, iban cada dos meses y se convirtieron de nuevo en parte de su vida. Así que pudo reconectar con su hermano y volvió, y volvió a, la, a la iglesia, a la comunidad religiosa, a la cual era, Y esta es la pastora actual de la iglesia, se convirtió en un miembro de, de esa iglesia, empezó a pasar tiempo allí y no era simplemente que iba a la iglesia el domingo, también hacía trabajo voluntario, era un miembro activo de la, de la comunidad, saludaba a la gente cuando aparecían los domingos, se hizo diácono y se, y se, se hizo parte de esa comunidad religiosa, de esa, de esa iglesia. También volvió a contactar con otras personas en su vecindario empezó a trabajar con dos empleos y, este y esto era algo totalmente que para mí fue totalmente inesperado, pero pero que ser un vendedor de maquillaje, de artículos de bellezas, así que empezó a veces, empezó a trabajar de vendedor de avón y tenía y tenía a, mil, a muchos clientes porque los conocía del su bloque de apartamentos donde vivía, de la calle de hablar con ellos, de la iglesia. Y era un trabajo que le gustaba mucho. Pero otra cosa que era una pasión incluso más grande es que quería ayudar a otras personas a salir de las instituciones. Y entonces se convirtió en un mentor de compañeros, que es un, que es un trabajo pagado, que, que él compartía sus historias y les ayudaba a salir de las instituciones e instalarse en la comunidad. Y era tan, era tan bueno que, empele, que invita, empezaron a invitarle a, a, compartir, a compartir la historia con otras personas. Y después vivió junto con Germán durante cuatro años. Y, y luego, y luego Tyrone se casó y tuvo un bebé. Y Germán se casó. Y entonces se mudó con su familia, por supuesto, y Tyrone, de hecho, se convirtió en el padrino, se sí, padrinos. Pero Tyrone decidió vivir por su cuenta, conocía a muchas personas y reuníamos a todas estas personas dos o tres veces al año en, en reuniones en casa de Tyrone. Y invitaba a la gente que más le importaban y hablaban con él y, y comentaban qué más cosas se pueden hacer o qué es, que, que es lo siguiente que podemos hacer en la vida, qué es, que es para la vida importante para Tyrone. Y la gente le llamó un círculo de apoyo, pero bueno, la gente estaba allí para apoyarle y, y mantener esta esta de, de forma más permanente. Y luego eh, vivió solo durante dos um, años y luego conoció a una persona llamada Dana para vivir con él. Bueno, yo seguía pasando mucho tiempo con Tyron y sus otros hermanos también se pasando mucho con él. No había ninguno de nosotros que que pensase que, que, el que, que el que Dana se mudase con él fuese una buena idea, pero era la casa de Tyron y él quería hacerlo. Y así que Dana empezó a vivir con ella sin, y Dana se mudó con él y, y no solo se mudó ella, sino se mudó con sus tres niños y a su novio. Así que había otras cinco personas viviendo en el apartamento de Tyrone. Y eso infringía las normas, no podían vivir tantas personas, así que los, los encargados del edificio, tiene una asociación que es la que gestiona el edificio, sería como la comunidad de vecinas, empezó a decir a personas, a decirle a bueno, esta gente tiene que irse, y aunque él era miembro de, de, de, de, de este consejo, no no querían, no, no, no estaban nada contentos con que tuviese a toda esta gente así, así que empezaron a, a ponerse las cosas difíciles en el edificio donde vivían y estaban hablando de poner una demanda judicial para que tuviese que mudarse. Entonces el estado de New Jersey, que, que era que él era daba financiación para él para, para, porque él tenía apoyo personal porque por la noche él no necesitaba gente, ¿ves? pero por ejemplo para trasladar un sitio a otro, si para moverse, él no, él, él, él, él, o sea, por debajo del, del tórax él no podía moverse, tampoco estaban muy contentos al respecto y empezaron a amenazarles a, a quitarle, a quitarle eh, la ayuda la, la financiera y también empezaron a amenazarme a mí como agencia, porque yo, eh, nosotros somos la agencia que apoyaba a Tairón, porque aunque eran las opciones de Tairón, pensamos que nosotros no estamos haciendo nuestra tarea muy bien, porque estamos dejando que Tairón tomase malas decisiones, pero por supuesto es que eran sus decisiones. Así que esta situación se alargó durante un año y las cosas fueron em empeorando y la situación parecía, y parecía que él podía llegar a perder la vida que quería y la que está de la que la que estaba viviendo y me llamó un día y me dijo me gustaría comer contigo y me gustaría hablar contigo con la situación con Dana quiero tener tu opinión así que fui a comer con ellos y tuvimos una larga conversación y y, y me dijo que me preguntó qué es lo que yo opinaba y yo, yo le di mi opinión, yo creí que estaba cometiendo un error, que estaba subiendo un riesgo muy grande, que esto podía acabar muy mal, y le dije, dije, bueno, podéis ser mejor, pero quizás sería mejor que no hubiesen contigo. Y Tyrón escuchó todo esto y dijo, bien, muchas gracias por tu opinión. Llegamos siendo amigos mucho tiempo y aprecio mucho lo que, tus opiniones, pero quiero, ahora quiero preguntarte como líder, como líder o, o como de la agencia que trabaja para mí que me ayudes a encontrar una casa más grande para que Dana y sus niños puedan seguir viviendo conmigo y dice, vaya hombre, esto no es exactamente lo que yo esperaba y le dije, espero pero no sé si me voy a sentir cómoda con eso, Tarón y me dijo muy tranquilamente porque era un, una persona muy tranquila no me importa, tú trabajas para mí dijiste que trabajabas para mí, dijiste que yo estaba a cargo esta es parte de tu tarea y qué es lo que quiero que hagas y bueno, es que tenía toda la razón. eso es lo que es nuestra tarea. Y esto me hizo darme cuenta que es muy fácil decir las palabras, decir las cosas que trabajamos para vosotros o trabajamos para ti, pero es difícil ponerlo en práctica cuando la situación se pone difícil, problemática. Así que he reunido a toda su gente para hablar de qué es lo que quería hacer. Siguiente, quería comprar otra casa. Y mientras estamos haciendo esta conversación, se dio cuenta de un par de cosas y una de ellas era que él de hecho no quería mudarse, que le gustaba donde vivía. Y no es que quisiese que Dana se quedase, era que estaba preocupado de que Dana y sus niños no tuviesen un sitio para donde ir y el que y él quería volver a la universidad y, y, y obtener su título. Entonces el grupo, el pasto, la, la pastora, el, el, sus amigos, sus vecinos y la gente que le, le ayudaron para ayudar a Dana a encontrar otro sitio para vivir. Y le ayudaron a mudarse. Tardón volvió a la universidad. Se dijo que decidió vivir solo durante tiempo. Pero unos pocos meses después estaba con una una una en un grupo de, de activistas es un, un grupo como estas de estas somos 40 50 personas algo más menos que aquí y, y la gente compartía cuando ah, hicieron compartían el momento que habían hecho algo en su vida que realmente supuso una diferencia y Tarón dijo bueno bueno, yo envié a esta mujer, Dana, a vivir conmigo, sabía que, que iba a, a suponerme problemas, sabía que la situación iba a ser problemática, sabía que yo iba a tener problemas y sabía que iba a darle problemas a todo el mundo, pero cuando yo tenía 13 años, yo acabé en las calles y ahora tengo una casa y... Hay tres niños a los que puedo salvar de acabar en la calle. Por lo tanto, abrí mi casa, les abrí mi casa y con ello impedí que viviesen en las calles. Y ahí es cuando he hecho algo. Ese es el momento en mi vida en el que, eh, eh, en el que sentí que realmente he supuesto una diferencia para alguien. Y, y pensé, bueno, ¿cómo podemos impedir hacerlo? Y en ese momento es cuando él se dio cuenta que él que eso era lo mejor que había hecho en su vida y eso fue una experiencia de aprendizaje muy grande para mí por cierto sacó su título universitario y luego se mantuvo en contacto con Dana y luego se dos solo durante un cierto tiempo y después un par de años después en la historia, en la iglesia se encontró con conoció a su su no tenía problemas simplemente eh, él se gustaron y empezaron a pasar tiempo juntos y, y Tyrone le invitó a Sue a vivir con él y ella vivió con él hasta que él, vivió, hasta que él murió, a unos 10 años, así, seco. Y fue... Eh, se y, y Herman fue su mejor amigo, y sigue siendo todo subido, pero Sue se convirtió su, en su segunda familia. Eh, Conocer a la familia de Sue... Eh, eh, eh, iba a las reuniones de la familia de su y él se convirtió en parte de su familia y es una familia muy grande. Así que ahora su vida se había ampliado a muchas más conexiones, a muchas más relaciones. y y esto solo de que él eh, fuese vendedor puerta a puerta de abón, de que fuese a la iglesia. Y también eh, eso fue gracias a que nosotros nos quitamos del medio, que empezásemos a escuchar a Tyrone y que le dejásemos hacer lo que él quería hacer. Eh, Tyrone murió en 2019 después de una larga enfermedad y él también puso sus cosas en orden. Nos habíamos querido morir, pero creo que él lo había pensado y él quería que lo enterrasen en... Eh, en, en Carolina del Sur, en el cementerio, en la parcela del cementerio. En eso. Así que hay un funeral enorme en, en New Jersey. La pastora vino, fue la que dirigió la ceremonia, vino sus hermanos, la familia sur de su de Carolina del Sur, la, la gente estaba todo lleno y eso fue un, un maravilloso homenaje a Tyrone. Y después, unos tres meses después, unos, un grupo de nosotros fuimos a Carolina del Sur y en la reunión de verano de esta uh, familia, de la familia de Su, tuvieron otra reunión y vino su, su hermano y también y lo enterraron en la parcela de la familia, en el cementerio. Y luego conseguimos hacer la reunión de la familia y, y, y esto, había como 60 personas allí. Este es el primer día de la reunión familiar. No pude sacar una foto, saca una foto donde, pero esto es justo antes de empezar la comida y podéis ver la imagen, en la, la fotografía era Tirón. Las camisetas son de Tyrón con un corazón. Hicieron una camiseta para cada uno de la familia y antes de comer, todos se cogieron de las manos y compartieron su recuerdo y su homenaje a Tyrón. Algo que realmente fue muy impresionante. Esto es una foto de algunos de nosotros después. Y nos sacamos una foto de grupo de algunos de nosotros con nuestras camisetas. Así que escuchando a Tyrone y, y valorando su historia y y ayudándole eh, eh, eh, eh, con, en la comunidad, llevarlos a las reuniones de la comunidad. Encontramos a gente, eh, eh, ayudamos a gente a conocer a Tairón y, y, y le ayudamos a encontrarse su lugar en la comunidad. Él luego encontró su propósito en la vida, que era ayudar a otras personas. Y esto es un ejemplo. Y Tairón es una de las personas ahora para mí vino para mi primera boda cuando todavía vivía en la institución y no tenía nada pero me trajo una, tar una tarjeta con, con cinco dólares cinco billetes de un dólar y, eh, porque quería traerme un regalo y era lo único que tenía y lo sigo conservando esta historia nos demuestra un poco sobre lo que creo que es importante de restablecer las conexiones con la comunidad. Y quiero presentaros a otra persona. Esta es Mada. Ella también vivió en una institución, pero ella nos invitó a ir. De hecho no quería salir de la institución llevaba viviendo allí 50 años no había salido de las instalaciones en 40 años no había visto a su familia en 40 años y eso era todo lo único que conocía y no quería salir no quería trasladarse de allí así que fui a verla en 1996 y estaba sentada encorvada en una silla y le dije bueno, estamos empezando con esta organización, esta asociación estaba muy encantada de, con lo que estamos haciendo y le hablé de que Sabemos que no quieres trasladarte, pero podemos ayudarte de forma que te, que haga que te sientas bien. Y puedes vivir la vida como puede ser, y puedes, puedes diseñar tu vida, y puedes hacer, vivirla en función de tus sueños. Y, y seguía hablé durante 10 minutos, seguía sentada así, y finalmente levantó la cabeza, me miró fijamente a los ojos. Y esto es una cita directa. Vete a tomar por culo. Así que tuve dos pensamientos. Esa no era la respuesta que esperaba en absoluto. Estaba esperando una reacción totalmente diferente y el segundo pensamiento fue si está ella a cargo y que de su vida nunca nadie me ha dejado tan claro lo que querían. Creo que es la única forma que alguien me ha dicho eso en la vida. Así que así que me fui y tengo que admitir que me quedé con, con ganas de conocerla mejor. Entonces volví al siguiente y le llevé helado. Y me dijo más o menos lo mismo. Y volví varias veces y me dijo que me fuera. Y luego le llevé esmalte de uñas y revistas y cosas. Y seguía diciéndome lo mismo. Y finalmente alguien en la institución me dijo que que le gustaban los gatos, los gatos que vivían por detrás del edificio, así que la siguiente vez que fui le llevé el gato, le, le llevé un, uno de los gatos, le encantó el gato, le, le puso el nombre Tommy, me, eh, me gustaría decir que igual que, que quería muchísimo a Tommy, me, me gustaba a mí, pero, pero, pero no fue así, pero bueno, al menos me toleraba cuando iba a Tomis, y entonces algunas veces, eh, entonces una vez conseguía montarla en un coche, y empecé, bueno, esta mujer no ha salido de estos terrenos, de esta parcela en 40 años, y le pregunta, ¿cómo quieres vivir tu vida y qué es lo que te gustaría hacer? Y yo soy, y yo soy una extraña, no me conoce, es una extraña que tiene la mitad de edad, y, y me decías, ni siquiera sabe qué es lo que hay aquí fuera, como me va a decir algo, y empezó a ver lo que había, y salimos un par de veces, tomamos café, y, y, y, y, y, y bueno eh, eh, los semáforos no había semáforos y me dijo quiero vivir con mis dos hermanos mayores y pensé oh bueno tenemos que encontrar a tus hermanos se lo pensé bueno espero que sigan vivos tiene 79 años de edad supongo que los hermanos son bastante viejos y, y la primera cosa que pensé es, ¿podéis imaginaros no ver a tu familia durante 40 años? Y, y, y, de, y aún así la cosa que más te mueve es volver a reconectar con ellos. O ser algo que había llevado en su corazón durante 40 años y empezó a pensar, ¿cómo, ¿cómo le dices eso a un extraño? ¿Cómo, ¿Cómo vas a decirle eso a una extraña, a alguien que ya no conoce? Y simplemente me enseñó mucho sobre cómo es la gente. Así que buscamos a sus hermanos. Encontramos a Herman, el otro hermano había fallecido ya. Eh, con, eh, le conseguimos una casa cerca de Herman. Eh, eh, eh, ella tenía un piso de dos orbitaciones que, que, que lo compartía con una estudiante de enfermería que era una madre eh, sola. y y estaba, y estaba contenta de estar de poder estar allí en ese momento de su vida y bueno, pensamos, bueno, ya está aquí ha vivido esta, esta vida tan terrible esta vida tan, tan, tan, tan triste ¿cómo podemos ayudarle a vivir una vida que tenga un mínimo sentido por ella? y pensamos, bueno, ¿qué es lo que hay en su barrio? Y pasamos por las calles, conocimos a los vecinos hablamos con los que había por allí algunos que nunca salen al jardín, les ayudamos a hacer galletas, les decimos, y saludamos, somos, soy tu nueva vecina, me gustaría conocerte. Fuimos a todas las tiendas, encontramos los mejores cafés, las mejores tiendas de pasteles y pasamos un tiempo para conocer estos lugares y, y a las personas que estaban allí. Así que bueno, ya teníamos algunas conexiones, algunos vínculos con la comunidad y luego pensamos, bueno, bueno, ¿qué es lo que tiene que ofrecer? Tyrón tenía una pasión de ayudar, que su pasión era ayudarle a salir gente de las instituciones. ¿Y cuáles eran las pasiones? Y una de las cosas es que cuando venían los niños pequeños, iban todos a amada. Y les encantaba cuando, los, cuando estaba rodeado de niños. Y lo que empezó era hacer de babysitter, de canguro, de los niños, de las familias que viven alrededor. Y lo que ocurrió es que Mada encontró su sitio como abuela del vecindario, se convirtió en la abuela de muchos niños que vivían en su calle. Y lo pudo hacer porque habíamos dedicado el tiempo suficiente a saber quién vivía en aquella calle. Y lo que pasa es que cuando quieres a los hijos de alguien, todos te quieren. Entonces las madres de estos niños empezaron a invitar a Bada a tomar el té o a cenar. Y empezó a pasar tiempo con ellos y empezó a conocer a sus amigos y a la gente importante de sus vidas y pudo ver a su hermano todos los días durante el resto de su vida, empezó a conocer a, su, a los hijos de su hermano, sus sobrinos, a sus sobrinos nietos y, y consiguió ser parte. Llegó allí con su gato Tommy, y también luego tuvo muchas otras mascotas. Había una la madre de alguien que le gusta mucho cocinar y y, y, y, y empezó a hacer también a, a hacer galletas a cocinar galletas y pasteles con estas señoras y luego la otra pasión de maga son los animales y si te encantan los animales cómo puedes establecer una conexión encantan a usted los animales probamos varias cosas que no funcionaron pero lo que empezó a hacer fue ir a a exhibiciones de, de, de perros a concursos a concursos de de perros y, y, y ella iba allí y, y, y, y, y estaba con los perros y con los dueños de los perros y se convirtió en parte de todo este club de las de los concursos de perros y así pasó los últimos 5 o 6 años de su vida bueno tenía cerca de 90 años cuando cuando murió pero creo que vivió una vida muy buena y quiero mostraros estos cuando salió de la institución Toda la persona que tenían en, en sus personas era Fulman, su hermano con el que había reconectado y algunas personas de pago o pagadas, o sea, los que trabajamos con ellas. Y para cuando falleció, tenía los niños de Fulman y, y, los, y, y los hijos de sus sobrinos, los primos, en ese rojo que ahí tenemos el círculo de su familia cercana. Tenía a sus hermanos Trudy, los niños de Trudy, tenía o a sea, Dorothy con la que cocinaba tartas, tenía a sus vecinos de la calle y sí, también un pequeño círculo de, de, de amigos muy cercanos. Conocía a personas de los concursos de perros, conocía a gente del vecindario, amigos, amigos, tenía muchísimos conocidos. Y, y seguía contando con personas que, que, que eran eh, asalariadas que le ayudaban a lo largo de su vida. Y este es el map, el tipo de mapa de relación que queremos que la gente tenga. Esto es lo que creemos que le puede dar a las personas una buena calidad de vida. Déjame resumirlo diciendo y, y compartiendo con vosotros una cosa más. Que, so, que estas cinco zonas, si trabajamos en estos cinco ámbitos, podemos trabajar para las personas de, de la forma que ellos quieren. Es apoyarles para que ellos tengan el control, para asegurarnos que tienen control sobre su vida o sobre su vida. Es pues decir, que cuando Tyrón diga yo quiero vivir con Dana, os guste o no, le apoyemos. Y si cometéis un error, bueno, iremos a ayudarte, a, a, ayudaremos a ver cómo soluciones eh, salir de, de, de esta situación. Así que el control está allí, pero nosotros no desertamos a la gente. Nosotros sabemos allí que comen. Yo igual que yo tengo personas que siguen conmigo y me siguen apoyando aunque yo cometa errores y meta la pata. Tenemos que escuchar qué es importante a las personas. Tyrón nos dijo exactamente lo que querías y nosotros tuvimos que olvidarnos de nuestra idea. Madame no sabía lo que quería nuestra. Nuestra, nuestra tarea es escucharle hasta que entendamos qué es lo que quiere y luego ayudarle a avanzar en esa dirección. Tenemos que conocer a las comunidades en las cuales vive la gente y tenemos que ayudarles a que conozcan la comunidad. Y de hecho no tenemos una oficina. Nosotros trabajamos sobre el terreno donde la gente vive para poder conocer a las comunidades, los barrios donde viven. Y sí, porque si, eh, si conocemos el barrio, el vecindario, podemos saber dónde pueden encajar. También tenemos, tenemos que ayudar a que la gente averiguan qué es lo que pueden ofrecerle al mundo. O sea, sois que podéis ser las abuelas de la comunidad, tenéis una pasión para ayudar a la gente a salga en el proceso de desinstitucionalización y conectarlos con cómo está así, cómo apoyamos a eso. Y finalmente, tenemos que hacer todo lo que haga falta para apoyar las relaciones y hacer ayudar a la gente a que reúna a las personas importantes, conocer a los vecinos, o llevar a Marga en coche a los concursos de perros, lo que haga falta. Ese es nuestro trabajo, estar allí para que ayudar a que eso ocurra. Y pensamos que así podemos ayudar a la gente a tener una vida en la cual haya gente, lugar y propósito. Y lo último que quiero decir, y sé que me estoy atrasando, es que cuando pienso en la vida y pienso en el final de mi vida, cuando tengo 80 años y esté sentada en mi mecedora y me estoy tomando un martine, quiero pensar que mi vida y, y, las, cosas, y, la, y, las, y las cosas que me van a importar es el tiempo es el tiempo, son los momentos en los que yo seguí mis sueños y mis pasiones cuando, cuando supuso una diferencia para el mundo que había a mi alrededor y cuando era parte de mi comunidad de personas y creo que todos nosotros en esta sala nos, a todos nos importa la inclusión nuestro reto es asegurarnos de que todos nosotros tengamos estas, esta oportunidad esta posibilidad cuando seamos viejecitos y estemos en nuestra mecedora que todo el mundo tenga la segura para tener esos momentos como los que yo os he descrito. Muchas gracias.